por internet busqué y vi que tenía muchas reseñas y vine a bueno a, a pedir un presupuesto a ver qué me decían porque visité otros dentistas incluso en madrid porque no vivo aquí y bueno no me convencían mucho y busqué y la verdad que no tuve duda y ya no, no mire más me hicieron una intervención también porque tenía un quiste arriba y tenía periodontitis y entonces, bueno, el doctor Ortiz me, me hizo la intervención y a partir de ahí ya, pues como pedir presupuesto para ponerme también todas las, las fundas y las muelas, pues me decidí hacerlo. Aparte de sentirme, porque cuando ya la, la, como la salud la ha solucionado, también te gusta la estética. Y aparte poder comer, poder masticar, que hacía tiempo que ya no sabía lo que era masticar, ni comer cosas un poquito más, más duras. Uh -huh. Y, y todo, el... noto la boca más limpia, más todo. La seguridad que me habéis dado desde el principio, que me he sentido muy segura de lo que iba a hacer. No tenía dudas, no sé por qué, me he sentido y la verdad que el resultado ha sido como lo esperaba o mejor. Y luego el trato también de todos y el trato de la doctora del doctor de las compañeras y el trato entre vosotras también me ha gustado y luego que me ha sentido como si te fueses especial para, para vosotros y eso me ha gustado sí. con mucha confianza y, y me habéis dado muchas facilidades para venir porque no vivo aquí en Bilbao y, y la verdad que y también mmm, la experiencia que he tenido fuera de España no ha sido buena entonces ...la verdad que estoy muy contenta... ...no he tenido ningún dolor... ...no he sentido... ...ha sido perfecto... ...y aunque ha sido largo... ...no me he sentido cansada... decir es que es algo dolorida o... ...no... ...con mucho tacto, con mucha suavidad... ...todas, tanto la doctora... ...como la otra compañera que me ha hecho la limpieza... ...o el blanqueamiento, ha sido perfecto... ...y yo siempre he sido muy miedosa... Esto no lo había visto en ninguna clínica que he visitado, en ninguna. Yo me he quedado asustada de, de la modernidad y, y de las nuevas técnicas, no lo he visto. Y luego la precisión y la doctora ha sido muy muy meticulosa y hasta que no ha salido al milímetro todo perfecto no, no, no ha parado. No.